Boxear News Boxear News. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Boxear News En el último podcast que hicimos en enero, que fue hace ya un rato Les decíamos que debíamos tener en la mira cómo se iba a trabajar la imagen del producto Ryan García desde Golden Boy Promotions También les mencionaba algo que se escuchaba en los círculos cercanos del box y que luego salió a la luz el intento de salir de esta promotora por parte de Ryan García y moverse a Canelo Promotions. Pero aquí les va toda la historia. Luego de ganarle a Campbell en los primeros días de enero, luego luego se empezó a inflar su imagen, típica estrategia de Golden Boy. Primero se mencionaba que el siguiente rival tenía que ser el mandatorio del título interino del CMB, de Vinhaney. Y para desviar la atención y satisfacer a sus fans, se comenzó a mencionar también como probable rival a Gervonta Davis. Unos días después, Ryan García, obviamente en sus redes sociales donde tiene sus mejores batallas, retaba a Davis, le decía Decía que no le tuviera miedo que si no peleaba con él sería cuestionado toda la vida. Hoy se sabe que el rival de Gervonta Davis será el invicto Mario Barrios el 26 de junio. Y fueron desapareciendo del radar a Devin Haney Una gran estrategia. Para esas fechas aquí mencionábamos que otro de los rivales de la división, el campeón Teofimo López, pelearía con George Cambosos Jr. Esa pelea fue confirmada dos meses después, pero nosotros ya la teníamos en la mira desde enero. Hay nomás para que vean la calidad de nuestras fuentes. También, por cierto, ya habíamos confirmado la pelea entre Gary Russell Jr. contra Rey Vargas. Para que vean la información que publicamos antes que todos. Pero siguiendo el tema de Ryan García. El 18 de enero volvió con un anuncio que pelearía probablemente contra Jorge Linares. Quien hoy se sabe que peleará contra Devin Haney el 29 de mayo. Creo que en ese inter, Ryan García se hizo de un contrato millonario con Gatorade pobres, lo que han de estar sufriendo en este momento. El 24 de enero, Ryan volvió a sacudir las redes y a sus fans, incluyendo a los fans que tiene que están conduciendo medios o canales, diciendo que pelearía contra nada más y nada menos que Manny Pacquiao. Esta es la editorial que nosotros traíamos ese día. Después nos enteramos que Manny Pacquiao nunca se enteró, nunca hubo siquiera un acercamiento serio o formal. El 2 de febrero se corría un nuevo rumor que Ryan García estaba a punto de dejar Golden Boy. Recuerdan que lo platicábamos en el podcast de enero. Obviamente se la pellizcó porque ya Golden Boy tenía una pelea cerrada y no pudo tirar su contrato. Pero esperen un segundo. Luego se confirmó la pelea contra Javier Fortuna, el dominicano, un rival fuerte de 36 peleas, 25 knockouts, dos perdidas, una a la mala, la verdad, y que muchos se admiraban de que Ryan García hubiera tomado un oponente serio. Hace un par de días, abril 24-25, Ryan García canceló esa pelea. Argumentando problemas mentales, ganándose el apoyo de todos sus fans, todos muy contentos de que haya tomado esa decisión por la valentía de, recon de reconocer esos problemas mentales. Y todo eso que obviamente su oficina de publi relacionistas esperaban que se pensara. ¿Qué es lo que sucederá con Ryan García? Se habla de depresión. Incluso ya hay un video donde se ve a Ryan García que está en tratamiento en alguna playa de por ahí. Hay muchos rumores, hay muy buenos rumores. Hay tres supuestos planes. Y a ver ustedes qué piensan. El plana es que se vaya debilitando Devin Haney de una mala exhibición contra Linares. Es la última llamada que tiene de los casinos para el protegido de Weather Y de perder, Ryan regresaría a enfrentarlo dentro de un año, un año y medio, sabiendo que ganará sí o sí al estilo Canelo. No sin antes pelear contra algún carne de cañón que esté disponible, y luego enfrentar y ganar a Haney, luego calentar la pelea contra Davis, pelear contra otro desconocido y sacudir las redes sociales nuevamente, anunciando su pronto retiro del boxeo. El plan B Aún más ridículo pero probable es que se mueva a Canelo Promotions Tenga una exhibición contra algún youtuber o algún peleador de la MMA Y luego se retire y se quede como socio del Canelo Una dupla que se ha ido cocinando poco a poco Y el supuesto plan C en unas semanas anunciará que deja Golden Boy. Dirán que es una especie de agente libre, Match Room. Le organizará alguna pelea, obviamente, en sociedad con Canelo Promotions. Canelo Promotions, por su parte, hará otra pelea. Y finalmente anunciará su temprano retiro del boxeo. Cualquiera que sea la realidad, su carrera va en picada. Le harán mucha promoción, va a sacar mucho dinero aún porque su imagen está muy bien establecida, será comentarista, será modelo. Pero al momento de enfrentar nuevamente la realidad de pelear con los Prime de su división, tendrá una excusa y volveremos al punto donde nos encontramos el día de hoy. O ustedes qué piensan. Muchas gracias por escuchar. Si les gusta este formato, por favor compartan, dejen su like, comenten. Nos escuchamos el próximo podcast.